¡Uff! Me habéis pillado aquí en casa limpiando, pasando la mopa, la aspiradora... Vamos, sudando sangre para tenerlo esto al sitio y bien limpio. Eh, en el día de hoy vamos a ver... <risa> ¡Qué chivata que eres! ¡Eres una chivata! Ahora dirás que lo has hecho tú todo. Bueno, a lo que íbamos. Tenemos un caso práctico que mostraros una operación hecha ayer, eh, 28 de marzo 2019... En el cual, en este caso práctico de Order Flow, vamos a daros ciertos detalles sobre la operación, el momento de la entrada, por qué hemos decidido entrar y participar en el mercado, qué objetivos teníamos, trabajando un poco el tema de las estructuras ¿no? que nos ofrece el mercado. Es una operación muy bonita, la verdad que es muy bonita para mostrárosla, pero deciros que esta operación precisamente ha llegado en el momento... Eh, ...que peor lo llevaba y ha sido una inyección, ya no tan solo de moral, sino para recuperar este mes negativo que estaba llevando. Pero en sí, eh, independientemente del resultado positivo, eh, lo que queremos transmitiros con ella es la información de eh, pues por qué hemos decidido entrar... ...participar en ese momento exacto, mm, detalles que hemos tenido en cuenta... Y darte datos que puedas añadir o que puedan ayudarte en lo que es la operativa ¿vale? Así que vamos a verlo, ya está, vamos directamente a verlo Este mes pasado hicimos un webinar en el cual hablábamos de las zonas de equilibrio y desequilibrio. También nos han llegado algunas preguntas sobre cómo trabajar estas zonas de equilibrio y desequilibrio a pequeña escala, que lo podamos aprovechar en una escala de 5 minutos, en escalas pequeñas para scalping. Y este caso práctico os va a venir, vamos, que ni pintado. Aprovecho el momento para invitaros a suscribiros y a darle a la campana, para que así cualquier contenido que vayamos subiendo estés al tanto de ese contenido nada más lo publiquemos y por supuesto ver este webinar de cómo leer el gráfico de order flow te va a servir muchísimo y te va a ayudar en la operativa. Ya verás, tenemos en la parte baja del gráfico el indicador únicamente del delta y un perfil de volumen puesto desde ese impulso hasta la zona alta. Vemos cómo os he marcado, os he reflejado en esos cuadros blancos las zonas donde se ve ese equilibrio. No existe tendencia, el precio se encuentra en lateral. Y cada vez que el precio sube a una nueva zona de equilibrio, vemos cómo se mantiene esa tendencia con impulso, corrección, impulso, corrección. Os estoy marcando el delta porque vemos que a cada salida de la zona interviene... El color verde. El color verde es indicativo de ASK, es indicativo de compras a mercado. Volumen activo que se ejecuta y así vemos cómo, a medida que va subiendo entre las zonas, cada vez va consiguiendo consolidarse en zonas superiores. Tendencia alcista, impulso, corrección. Impulso, corrección y está respetando las anteriores zonas de equilibrio. Asimismo, visualizamos una posible zona que tenemos detectada donde el precio nos puede rebotar. Esta zona ya la teníamos contemplada antes de abrir la operación para ir ajustando dentro de nuestro objetivo. Es decir, antes de entrar dentro de la operación, calculamos el posible riesgo frente al beneficio que vamos a obtener dentro de la operación para así ver si es provechoso o satisfactorio Asumir el riesgo que supone entrar dentro de la operación. Y hacemos un cálculo rápido para ver esas posibles zonas. Primero, estamos viendo cómo vamos a llegar a la zona superior y vamos a romper esa zona de equilibrio. Segundo, el objetivo potencial lo tenemos situado, ubicado en 2820, donde está... Eh, ubicada en nuestra salida. En el caso de que, por ejemplo, estuviéramos testeando esta zona superior y no pudiésemos romper esta zona, llevaríamos a cabo gestiones como salir del parcial, etcétera, etcétera, para ver cómo desarrolla o evoluciona ese movimiento alcista. En principio, eh, os voy a hacer referencia a la toma de entrada. Se tienen en cuenta dos aspectos. Primero, eh, la zona cuando había llegado el precio anteriormente estaba siendo bien absorbida por las órdenes pasivas. Veíamos muy buena absorción que es el rango de velas que nos ha dejado anterior y directamente si veis el delta ha sido despedido al alza con un volumen reflejado, volumen importante de ASK, volumen que ha activado el precio al alza y es un buen punto donde considerar nuestra entrada para que al regreso encontremos de nuevo ese interés activo por hacer subir el precio y nosotros juntarnos en ese movimiento en el mejor punto posible. Tenemos en cuenta que este punto lo estamos visualizando intentando dejar el volumen atrás y fluyendo a favor del volumen. Así tenemos mejor argumento de cara a unirnos en esa operación. Ha entrado el segundo contrato y ya podemos llevar a cabo gestiones de parciales eh, para estar detectando. Incluso estamos todavía en este momento valorando el ratio que podemos obtener de riesgo frente al beneficio para ver si es factible prolongar esta operación eh, buscando ese largo recorrido. En estos momentos vemos que todavía no existe actividad. Buscamos esa actividad compradora de Ask que nos impulse el precio y que aparezcan de nuevo compras a mercado, eh, empujando el precio al alza, buscando el movimiento que queremos. Y así vamos a ir trabajando viendo cómo interactúa en este próximo objetivo que estamos visualizando, que es la zona de equilibrio superior. Y, al mismo tiempo, fijaros que hay que ir en contra de la corriente. Aquí estamos viendo contrapartida. Se está formando una estructura bajista en la cual está llamando a muchos vendedores. Muchos analistas están viendo eh, que es un punto posible de venta, pero eh, sin estar contemplando toda la tendencia previa que está impulsando el precio al alza. Toda la estructura que estamos viendo que empuja el precio arriba. Esas posiciones que se están colocando en ese punto nos pueden servir para inyectarle liquidez al movimiento alcista. Ahora luego incluso os voy a marcar una línea de tendencia bajista para que veamos cómo la rompe. Cómo podemos ver que esas órdenes que se han posicionado en venta y el fluir en contra de la corriente nos puede ayudar en muchas ocasiones a conseguir un buen resultado en la operativa. Bueno, os la voy a pasar un poco rápido porque realmente han sido dos horas y pico de operación. Estamos viendo un posible doble techo, ¿verdad? Eh, según el chartismo, esto estaríamos viendo tal vez un doble techo, ¿no? sentimiento también de agotamiento, de ponerse en contra del movimiento o la tendencia alcista. También para todos aquellos que utilicemos el mapa de liquidez acompañando nuestra operativa, vamos a poder ayudarnos o apoyarnos en el argumento para darle continuidad a las operaciones. Fijaros, ahora os voy a marcar un punto en concreto donde estamos viendo esa absorción a medida que vamos escalando en la zona vamos viendo absorción de toda la venta que sale a mercado a través de las órdenes pasivas. Esto nos da un indicativo dentro de la operación muy bueno porque estamos viendo cómo se absorbe a medida que se sube, se impulsa. Nos da continuidad para buscar ese objetivo más amplio, más allá de nuestra zona. Fijaros cómo vemos ese volumen activo vendedor entrando al mercado, cómo se sujeta, cómo se absorbe. Luego incluso veremos traspasándolo y recuperándolo, dándonos mejor confirmación para seguir manteniéndonos dentro, buscando ese objetivo más amplio. Seguimos eh, manteniendo esta estructura, esta sensación bajista que nos está mostrando el gráfico. Nos invita más a vender ¿verdad? que a comprar. Es lo que estaba comentando antes de ir en contra de la corriente. Estamos viendo que todos los datos eh, que nos refleja el gráfico es para abrir una posición de venta. Es así. Eh, y el mercado va a trabajar mucho con nosotros en ese aspecto psicológico. Es decir, para que se pueda comprar, otros operadores tienen que tener esta sensación de que se necesita vender. Hace falta esa contrapartida para nutrir el movimiento. Y para crear esa contrapartida se crean escenarios en los cuales... ...se proyecta esa sensación de que el precio está en un movimiento bajista, en un impulso bajista. Esto, claro, lo podrás ver con velas japonesas, lo podrás ver, pero si tienes la información de los contratos que se están negociando, que te estoy mostrando, eh, el as cómo entra al mercado... Esta información de fondo, que puedes estar viendo a través del volumen, es una información muy relevante a la hora de tomar decisiones. Como podéis ver, toda la estructura es bajista y se mantiene esa sensación de cambio. ¿no? Pero fijémonos en cómo el movimiento que vamos a ver ahora, posteriormente, va a ser totalmente distinto a toda esa información que nos está reflejando de giro, de cambio, de estructura bajista. Mientras estamos trabajando la salida de esta zona de equilibrio que estamos viendo ahora, va a producirse ahora mismo la apertura de la sesión. Te invitamos a que dejes tu like o tu comentario debajo del vídeo, o dejes tu like si te está gustando este contenido que te estamos trayendo desde Armaga FX y te está resultando útil esta información. Recuerda, pulgar arriba. Y aquí tenemos ya nuestra salida de la zona. Vemos cómo a través del delta... Está entrando ASK, está entrando volumen comprador, volumen activo al mercado para impulsar el precio al alza. Es momento ya de empezar a coordinar y gestionar nuestra operación, buscando esos parciales, empezar a recoger beneficios del planteamiento que hemos estado llevando a cabo. Estamos alcanzando el objetivo que habíamos planteado y vamos a ver cómo la trabaja, dejándole un poco más de distancia, por si acaso eh, rompiese arriba con mucha decisión. Al ver que no lo hace, lo mejor es que eh, cerramos ese parcial porque es un posible punto donde estamos encontrando que pueda tener un rebote el precio, donde pueda ser rechazado con intensidad. Pero sin dejarnos influir, porque el movimiento puede seguir al alza, seguimos construyendo estructuras alcistas para apoyarnos y hacerle seguimiento. Este momento, este momento es clave. Es una noticia que acaba de salir del FONC. Estábamos con bastante distancia, por si había un deslizamiento, eh, poder cerrar la operación eh, sin que nos perjudicase en el movimiento, tener un resultado negativo, pero este es un momento crucial en el cual se plantea la posibilidad de cerrar la operación. ¿Qué, qué harías? ¿Qué harías tú? ¿La hubieses cerrado? ¿La hubieses dejado abierta? ¿Te está cumpliendo las estructuras? ¿Respeta? Fijaros que Mecha ha dejado el delta. Eh, ¿Cuánta venta activa ha entrado al mercado? Deja tu comentario en el vídeo a ver qué hubieras hecho tú en este punto en concreto. ¿Hubieras cerrado la operación o la hubieras dejado seguir? ¿La hubieras dejado correr? En nuestro caso, como podéis ver, el vídeo sigue. Nosotros hemos optado por seguir. Seguía cumpliendo nuestro plan de trading y no era el momento conveniente para cerrarla. Debíamos de aguantar y en el caso de que nos cerrara y nos saltara el break even que tenemos puesto, pues bueno, no pasa nada. Eh, ha saltado en beneficios y hemos cerrado la operación en ese punto en concreto, pero a medida que el precio va subiendo en una escalada alcista o va cayendo, siempre vamos a tener puntos de inflexión donde vamos a tener que decidir si cerramos o dejamos abierta esa posición. Pero contemplar el escenario que nos está presentando, y en una tendencia alcista lo vamos a ver en muchas ocasiones, vamos a ver eh, esas actividades de reacción que empujan el precio a la contra en un momento dado, pero no debemos de olvidar quién está siendo la fuerza dominante en el impulso hasta que deje de serlo. Y aquí nos ponemos a organizar estructuras, de nuevo, para contemplar el hecho de seguir en el movimiento alcista tratando de fluir hasta que nos eche. La intención es tratar de fluir en ese impulso alcista todo lo que nos pueda dar de recorrido, tratar de maximizarlo. y marcando un argumento con estas estructuras donde se va el precio consolidando, donde se va el precio impulsando y mientras se mantenga impulso y fuerza en el movimiento alcista, mantenernos dentro. Así que estamos llegando al final de la operación, te la voy a adelantar un poco, como os he dicho eran dos horas y pico de operación y hemos tratado de resumirla aportándote con estos comentarios la información más relevante que íbamos viendo que iba transcurriendo para, de ese modo, pues tratar de darte información positiva para mejorar la operativa. Esperamos que os haya gustado. Si queréis más información o información más avanzada, ya sabéis que tenemos convocatorias de formación en los cuales eh, os podemos dar información detallada de qué aspectos decidimos en cada punto, por qué, dónde contemplamos las zonas dónde entramos, por qué entramos, poder ayudarte en ese camino como operador de mercados. Como siempre os decimos, esperamos que os haya resultado útil y os emplazamos a un próximo vídeo. Un saludo de Claudio Alcaraz.